¿Cuántos mitos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy muy emocionada por grabar el videito de hoy. Me han etiquetado mucho, me han mandado muchísimos mails, gracias a todas las personas que siempre que ven algún caso extraño, pues me mandan mensaje y me mandan el link o capturas o lo que sea para que yo pueda rastrear bien lo que es el caso y lo pueda traer aquí. Así que ustedes ya saben, tienen un mail especial en la cajita de descripción que se llama historias Paranormales Marijó, algo por el estilo. Tengo una de negocios, un, un correo de negocios que es exclusivo para eso, para negocios. Y otro para ustedes, donde ahí me pueden mandar ustedes lo que ustedes gusten, lo que ustedes vean, sus historias paranormales, casos raros de todos lados donde ustedes lo vean y demás. Así que, pues muchas gracias a las personas que me atrajeron la atención hacia este caso, se los agradezco mucho y está muy raro. Así que siéntanse, pónganse cómodos, pongan su ventilador o su aire acondicionado o su cobija, lo que sea, porque inserte aquí frase que Marijo ha dicho desde hace unas tres semanas atrás antes de comenzar los videos, y pues bueno, entonces recuerden que hoy que es domingo que se sube este video se rifan otras dos tarjetitas de Netflix en mi Instagram y justamente hoy subo foto nueva en Instagram también lo único que tienen que hacer para participar es pues seguirme en Instagram y estar como... No pendientes, pero así como participativos en lo que yo subo, así de que si subo preguntas, o encuestas, o fotos, o cosas así, puedes participar para yo estar ubicando sus usuarios y ya solamente con eso, las personas que veo que están muy activas son las que yo elijo para eh, las dos tarjetas semanales por un mes. Esta sería la segunda semana, es decir, que todavía queda este y otros dos. Sí, otras dos semanas. Así que bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes, que me lo pueden ver. Y recuerden suscribirse y yo creo que. Este video se merece unos 10.000 likes con la lengua Así que, ya que ven este video, denle like con la lengua Y ahora sí, vámonos directo a este videito Vámonos, vámonos Se me ve el pelo muy oscuro Ya me lo voy a pintar Bueno Oigan, sí, ¿por qué me veo así? No sé Ok, entonces vamos a leer el mail que me mandaron. Dicen: Hola, Marijo, me preguntaba si podías hablar del caso de una cuenta de TikTok. Se llama YAF1928374. La gente dice que si vas a uno de sus videos o a sus lives, te pueden pasar cosas como vomitar sangre, ok, sentirte mal o peor, ya que los audios que usa tienen afirmaciones malas. Ok, um, recomiendo que si llegas a escucharlo y sientas malestares, busques audios. Flush, que son para limpiar tu subconsciencia de cualquier afirmación mala. Ok, yo nunca había escuchado de esto, había escuchado los audios subliminales, eso sí, yo soy una fiel creyente de eso, de que, de que si sí, tu subconsciente y tu mente y todo puede crear cosas mmm, súper increíbles, ya sea buenas o malas, dependiendo de lo que tú hagas y quieras, ¿verdad? Pero. Ok, entonces yo dije, ah, ok, ya me habían etiquetado en esa cuenta Pero yo sinceramente no captaba qué era lo que tenía que ver Generalmente ustedes me etiquetan en alguna cuenta yo voy y pues ya tiene el contexto ahí en el video Y esta no, entonces yo así como, ok, porque miren, vámonos directo a su cuenta, aquí está Pues sí, tiene bastantes seguidores, 134 mil hasta ahorita que yo estoy pues grabando este video, todo perfecto Y ven sus videos, o sea, les digo, por si yo no entendía así de contexto, please, porque no entendía Vean, o sea, puros videos como de... ¿qué puedo decir? Pues como productos que salen en los infomerciales aquí en Latinoamérica Pero como productos japoneses, ¿verdad? Y no son muchísimos videos, o sea, realmente tiene 10, 11 videos Y era así de, ok, tantos seguidores para... 11 videos Para cosas tan raras y sus videos no crean, O sea, sí tienen muchas visitas, pero no excesivas como para tener esa cantidad de seguidores con tan poquitos videos A mi perspectiva, claro entonces bueno, pues yo viendo todos los videos O sea, chequen este Digo, sí está raro el audio que utilizan para pues, mostrar un producto que nada tiene que ver con cosas creepy Porque el audio está bastante creepy, sí Pero no, a mí no me suena subliminal o así como de que Oh por Dios que estoy escuchando ¿Ven? O sea... Ese sí está raro, pero bueno, o sea, como que sur, puros soniditos graves y agudos, así mezclados. Vamos a ver otro. O sea, no. Realmente, pues, audios que ya están en TikTok. Nada. Ella no tiene así como videos eh, con audios propios y demás. Nada. Siempre utilizando audios que ya están, pues, en TikTok, ¿verdad? Entonces yo, pues ¿cuál es el revuelo? No sé, lo voy a seguir. Y sí, curiosamente yo seguí esta cuenta. Yo dije, cualquier cosa que pase, pues ya veo. Leyendo comentarios me di cuenta que lo creepy no son sus videos, sino más bien los lives que hace. Y pues no los hace todos los días o así, los hace de vez en cuando. Entonces yo dije, voy a estar bien al pendiente para en cuanto me llegue una notificación de que está con lives, pues meterme y yo iba manejando, la, la, la, la, la, iba para mi clase de spinning y de repente me llega una notificación que decía el user no sé qué, no sé qué, está haciendo un live te invita a ver su live y yo, ¿qué? ¿quién? yo no me suscribí a esto y le piqué y era este, este, pues sí, esta cuenta y yo, oh, entonces ya me quedé viendo el live Uno, unos, unos segunditos, o sea, le puse en grabar a mi celular y lo dejé ahí porque les digo, iba manejando y después ya lo quité y yo decía Ok, la imagen de los lives es súper mala Súper borrosa, así como si lo estuvieran grabando con una calculadora tal cual O con una almohada, yo no sé O sea, súper malos eh, el audio, del. digo, la imagen del live Pero, lo, o sea, lo que tú tienes que ver aquí es el audio Ya viendo yo la grabación Se los voy a poner hasta el final para las personas que se animen O sea, unos segunditos Se los aviso de una vez, por si se lo quieren saltar Pues ya ustedes verán porque primero les voy a contar que les voy a poner unos segunditos hasta el final de lo que yo logré eh, grabar de ese live y ya ustedes me dicen si se animan o no. Y si pasó algo o no. ¿Ok? Y si, bueno, si ustedes han visto esta cuenta, han visto sus lives si les ha pasado algo, también díganme en los comentarios. Bueno, total. El caso es que yo buscando más información, investiga todo investigadora, pues di con esta cuenta que eh, se llama live-ya bla bla bla. O sea que, pues, es una cuenta dedicada a los lives que hace esta persona. Dice, información de la cuenta, bla, bla, bla. Síganme para más clips de los lives. Entonces, yo aquí puedo ver varios comentarios, además de los que, pues, se ven en, lo, en sus lives. De que si sí, me duele la cabeza, um, tengo ganas de vomitar, me están doliendo los ojos. Es uno que, que más recurrente es. Y la cabeza, ¿ok? Entonces, este video que podemos ver aquí dice, de esta cuenta que les digo de live no sé qué. Dice, pasan los lives... Entre 10, 11 y 12, y sí, porque justo a esa hora a esas horas yo voy al spinning, y pues bueno, si ellos, suponiendo que sí sea realidad que sean asiáticos, pues es otro horario completamente diferente a los de Latinoamérica, ¿verdad? Dice, supuestamente es un audio subliminal, lo cual hace que te mates o vomites, la gente dice que cuando entras lo mejor es quitar el volumen, y pues sí, aunque lo re relevante es el audio, no tanto pues la imagen, porque le digo la imagen súper mala Dice otro, yo me uní y duele la cabeza, no paro de sangrar, te recomiendo que cuando te unas baja el volumen y tapa tu cara, o sea, entonces ¿para qué? Pues no verías nada. Dicen que también te sacan información, no tendría yo conocimiento de cómo tú al entrar un live en una Pues en una aplicación como TikTok te puedan sacar información, pero bueno, sigamos viendo otros videos de esta cuenta. Solamente es así, siempre en todos sus lives es esto, así, tal cual... Um, pues la mujer bailando en el live y ya, eso es todo. Entonces, ¿qué nos hace creer? Que pues el video es genérico, no más así, siempre estaba bailando la mujer, pero pues aquí lo relevante es el audio. Sigamos. Acá una persona dice, ella y yo somos mutuos. He estado hablando con ella y me dice que todo es mentira y que ella no sabe nada de, de los audios subliminales. Eso lo puso en español. Y la persona contestó, sí, todos están mintiendo sobre vomitar sangre. No pongo audios sub malos subliminales. A lo mejor sí subliminales, pero no malos. ¿Y cómo lo podemos saber? Eso sí, yo no sé. Yo no sé diferenciar entre uno bueno, entre uno malo. Supuestamente una persona llegó a tener una conversación con esta cuenta. Y le pone, hola, tú, eh, los rumores sobre tu cuenta son falsos. O sea, todo es una broma. Y lo que pasó fue que le, como para cambiar el tema, le mandó así de que un anuncio de que ganó un iPhone y que le pasara su dirección para que te lo mandaran inmediatamente. Y después de la respuesta genérica, le pone, ¿Así que quieres saber? Ok, te lo voy a decir, pero después te voy a bloquear. Otra vez le pone, ok, te lo voy a decir, pero después te voy a te voy a bloquear. Según eso, la cuenta le pone. Bueno, mi cuenta está hecha para que la gente se muera, eh, los humanos son como... tóxicos o dañinos o cosas así para el mundo, ¿sabes? Entonces, supuestamente, si tú entras y escuchas los audios, puede que te pase esto. Cuando yo los escuché, les digo, no sentí nada y ni siquiera escuchaba porque yo iba manejando. Así que aquí les aviso, aquí va el fragmento de los lives que yo pude grabar en vivo. Ya saben, si no lo quieren escuchar, solamente pásenlo si ustedes lo ven y lo escuchan y ahí me dicen en los comentarios si sintieron algo o no, así que adelante con el clip. <risa> fantasmitas, pues díganme ustedes este, cómo diferencio sí, cómo podemos diferenciar porque yo sé que entre la comunidad fantasmita hay personas que también están en la comunidad de los audios subliminales ¿Cómo es que uno diferencia entre un audio subliminal bueno o malo? O sea, yo sé que si me hace sentir mal, pues entonces está mal, ¿verdad? Eh, entonces, pues no sé, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, si saben de este tema, si sí es cierto que estos audios subliminales te pueden hacer sentir mal o no, o son simples rumores que esta persona pues está tratando de pues usar a su favor eh, para que la gente compre en su tienda, porque pues ahí está el link de su tienda, así que pues todo puede ser armado, ustedes ya saben, pues es internet. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos. Recuerden checar videos anteriores. Tenemos más experiencias con animales extraños. Tenemos la casa de Coraline en la vida real y no me acuerdo qué otro video subí. Pero todos están en pues en videos en la sección de videos aquí le ponen y pues ya los manda directo. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente.